En la mañana de este martes, la fiscal María Brito, procuradora de Medio Ambiente, ofreció los detalles del aplazamiento de medida de corrección que se le pretendía conocer a cuatro mercaderes que se dedican a vender pollos en el importante punto de venta municipal. La, realmente la causa del aplazamiento de ayer se debió a que nosotros mandamos a depositar todo. Aquí en el expediente de la Procuraduría no, hay, no se hace ninguna mención de que faltaba algo. pero...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 Los acuerdos arribados con medio ambiente y con la administración del mercado no fueron cumplidos. Hoy la funcionaria mostró los documentos y aseguró, todas las partes cumplieron a excepción de los mercaderes. Eh, la administración del mercado le asignó sus espacios, a esos cuatro que se sometieron. Cada uno de ellos tiene espacio en, en el interior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 Recordamos que las medidas de coerción se conocerá el lunes de la semana próxima. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.